Continuando con el módulo de rectificadores activos o PWM, estudiaremos el rectificador monofásico por control de tensión, BSR. Comencemos. El rectificador monofásico PWM o activo lo vemos en la figura. Está compuesto por un inversor monofásico o un chopper de cuatro cuadrantes tipo E donde tenemos componentes bidireccionales, en este caso, GGBTs con transistor con diodos en antiparalelo. El puente está compuesto por dos componentes almacenadores de energía, un condensador en el lado de continua y un inductor en el lado de alterna. Ya hemos visto en el módulo de inversores que este tipo de puente presenta tres estados diferentes, BDC, menos BDC y cero. Eso, desde el punto de vista del sistema alterno, nos permite controlar el flujo de corriente por el elemento almacenador inductivo que se presenta en el sistema, dado que puedo controlar la tensión en el rectificador variándola entre los tres estados que me permite el puente monofásico. Eso me permite controlar la derivada de la corriente sobre el inductor, de forma tal de poder controlar de esa manera la forma de onda de la corriente en el sistema. Como ya lo mencionamos, el puente tiene al tener dos ramas, y un y dos interruptores por rama, cuatro posibles estados, dado la conectividad de estos interruptores ideales, que las vemos en la tabla a continuación. Dos de esos estados son similares, que es el estado 00 y el 111, todos los interruptores de la parte superior del puente encendidos, o todos los interruptores de la parte inferior del puente encendidos. En ese caso, la tensión sobre la carga es cero. Y los otros dos estados de conectividad, donde tenemos Q1 encendido y Q2 apagado, o Q1 apagado y Q1 encendido, que nos dan los otros dos estados, BDC o menos BDC. Como comentábamos, eso nos permite controlar la corriente IF a través del control del voltaje del rectificador. De esta manera, utilizando esta expresión matemática, podemos controlar la derivada de la corriente en la fuente, es decir, sobre el sistema alterno. Controlando la derivada, podemos controlar la forma de onda de IF. Eso nos va a permitir poder controlar su contenido armónico y poder dándole la misma fase que la tensión, manejar el factor de potencia. En ese caso, si presentan la misma fase, el factor de potencia sería unitario. Entonces el esquema de control que se utiliza para los rectificadores monofásicos por control de tensión, es el que se presenta en la lámina, donde vemos el error entre la tensión de la barra de corriente continua, y la tensión de referencia, a partir de ese error procedemos a utilizar un control proporcional e integral y obtener una referencia de corriente. Esa referencia de corriente se le da a la misma fase que la tensión de la fuente, a fin de poder garantizar factor de potencia unitario. Eso genera la verdadera corriente de referencia que nos debe dar el puente rectificador. A través de un control delta, que ya lo conversábamos en el módulo de inversores, controlo la conectividad de los interruptores electrónicos que conforman el puente convertidor. De esa manera se escoge el vector de solución entre los tres posibles estados diferentes o las cuatro posibles conectividades, de forma tal de reducir el nivel de pérdidas, disminuyendo el número de interruptores que se mueven entre un estado y otro, es decir, cómo se alterna la conectividad. Entonces buscamos un esquema donde la conectividad nos dé el menor número de conmutaciones posibles a fin de bajar la pérdida del puente. De esta manera se controla un puente monofásico por control de tensión, este puente presenta la característica de al ser un puente inversor, la configuración tenemos que es bidireccional. Es decir, podemos tener flujo de potencia de alterna a continua o de continua a alterna. En el caso de ir de continua a alterna, la energía es dada desde el condensador al inductor. En el caso de alterna a continua, el flujo de energía va del inductor condensado. Controlando la inyección de corriente en el condensador se controla el nivel de tensión de la barra de corriente continua. De esta forma finalizamos este tema del rectificador monofásico y los invito a ver el siguiente tema que corresponde al rectificador trifásico. Gracias por su atención.